hola y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal hoy vamos a trabajar el cambio de un teclado para un computador ya les digo el modelo es un HP15DW037WM. Eh, digamos que el procedimiento lo vamos a realizar para este computador, pero eh, es un procedimiento bastante estándar para para los modelos de equipo que tienen eh, teclado empotrado. ¿Sí? Este tipo de, de teclado. Vamos a ver qué herramientas vamos a utilizar. Vamos a de pronto a, a ver el, eh, el procedimiento eh, bueno, que bueno que utilizo yo en mi taller para eh, reparar este tipo de computadores con cambio de teclado problema de teclado eh, y el teclado es de estos que son empotrados en la tapa posterior del, del portátil entonces vamos a realizar este procedimiento bueno vamos a iniciar entonces el proceso de cambio de este teclado. Eh, en esta parte en, lo primero es desarmar el, el computador. Vamos a revisar a ver dónde tenemos tornillos y los vamos retirando. Por aquí, por este procedimiento de, de desarme Voy a ir bastante rápido, así que vamos a acelerar la grabación Bueno, como ven la primera fase de la reparación consiste en eh, retirar todos los tornillos de la parte inferior de la, de, de la base del portátil y eh, con una herramienta de apertura vamos a, a retirar esa, esa tapa eh, lo siguiente y siempre que vamos a hacer algún digamos algún ajuste del lado de la placa base, o vamos a realizar una manipulación: es desconectar la batería. Recuerden que la batería, pues, genera o, o entrega una carga eléctrica al, al, al portátil, así que la vamos a retirar. Luego de retirar la batería, pues, vamos a continuar eh, retirando todos los flex que necesitamos retirar. Eh, vamos a retirar también el disco duro. Aquí está el frete del teclado. De este lado está el de la pantalla, voy a, voy a proceder a retirar la pantalla, entonces para retirar la pantalla necesito retirar el flash de la pantalla y eh, el cable del Wi-Fi. a retirar los tornillos que sujetan a la pantalla Listo. Voy a colocar la pantalla en un sitio seguro. Tengan mucho cuidado porque, bueno, las pantallas son muy costosas. Y continuamos con el eh, desarme del equipo. Como este teclado, como les estaba comentando, es un teclado empotrado, tengo que retirar también la placa base. Eh, vamos entonces a ese proceso de retiro de placa base. les es posible, eh, pueden separar los tornillos para que eh, no tengan ningún inconveniente al momento de realizar el ensamble del equipo. No vayan a colocar un tornillo en un sitio que no va. Este puerto USB también lo tengo que retirar. Aquí los tornillos de la placa base son iguales, así que puedo, puedo combinarlos. lado está el pin de carga que también voy a retirar vamos a revisar si nos faltan algunos tornillos creo que no bueno, falta retirar este este conector que es el del audio el de los parlantes o speaker y creo que ahora sí puedo retirar la placa base bueno, falta el ventilador tirar así completo y voy a colocar la mainboard en un sitio seguro listo esta parte del disco duro bueno lo que voy a retirar eh, son cada uno de estos soportes que aseguran el teclado a la, a la carcasa entonces aquí hay unos pines quiere decir que esto también lo tengo que retirar el parlante lo tengo que retirar esta placa base también la tengo que retirar así que voy a continuar con el despiece del equipo vamos a retirar el disco duro Y salió el disco duro con su tarjeta. Y vamos a retirar esta placa base que va acá. Esta tarjetita controladora. Y también tengo que retirar los parlantes. Bueno, ahora quedó así. Eh, lo que vamos a hacer es con un Moto Tool quitar todos esos pines plásticos. Procederemos entonces con el Moto Tool a retirar eh, cada uno de los pines que soportan al teclado a la placa base. Entonces, aquí voy a acelerar el video, ya saben. Perfecto, aquí retiramos el teclado dañado, ya nos queda, digamos que esta parte, voy a realizar la limpieza antes de colocar el teclado nuevo, vamos a limpiar, aprovechar para para limpiar esta superficie, Y colocaremos nuestro nuevo teclado. tenemos nuestro nuevo teclado. Para, para colocarlo, bueno, yo utilizo un Cautil. Que únicamente lo tengo para este procedimiento. O sea, para. Para colocar teclados no lo tengo para soldar, sino solamente para, para para manejar la parte de cuando tengo que derretir plástico. Ese cautil solamente lo utilizo en esos en este en estos procedimientos. Y lo que vamos a a realizar es entonces fundir un poco de plástico. Vamos a fundir un poco de plástico y a soldar el teclado nuevamente para que quede lo más fijo posible. ¿no? Como estaba el teclado nuevo, el teclado dañado, para que quede fijo. A quedar el teclado no lo conseguí de color negro como el original pero este digamos que la combinación de negro y plateado va muy bien yo utilizo plástico que he ido reciclando de, de carcasas pedacito de plástico de este es una de una carcasa eh, que ya no estaba utilizando y bueno lo, el plástico que pega muy bien en, en estos teclados pues lo, lo he ido reciclando para acá el cautil que tengo de mi estación de calor lo utilizo a la máxima temperatura para ir eh, soldando derritiendo el plástico y fundiendo este plástico sobre el teclado nuevo y entonces que quede digamos que quede lo más fijo posible este procedimiento pues lo he realizado en muchas ocasiones y me va muy bien eh, solo tienen que tener cuidado de que no vayan a, a quemar algún alguno de los eh, de los flets pues vamos fundiendo y vamos restableciendo todos los pines que nosotros anteriormente habíamos quitado con el Mototool Voy a colocar el soporte, colocamos en la misma posición en la que se encontraba anteriormente. Como les comentaba lo que vamos a hacer es ir restableciendo todos esos fines que habíamos quitado con el moto tool. digamos que este es un trabajo de, de, de paciencia pero queda muy bien con esta técnica. Aquí voy a acelerar el video para que no se haga tan extenso. Thank you. Bueno, finalicé con el proceso de eh, restablecer cada uno de los pines, podemos verificar que el teclado haya quedado en su posición correcta, vamos a ahora a proceder con el ensamble bien, yes, no sin antes ir verificando, ir limpiando eh, cada uno de los componentes para que el computador quede lo mejor posible, voy a ir colocando cada elemento que retiré con anterioridad, Este es la tarjeta de memorias. Aquí tenemos una ventaja, no sé si alcanzan a ver, pero cada, cada, cada tarjeta tiene una marca triangular que dice el tipo de tornillo que va ubicado en ese, en ese puesto en este caso aquí dice M2X28 este que está aquí es el jazz del audio vamos a colocar la placa base Bueno, después de realizar lo que, lo que fue la conexión o, la, o el ensamble de la placa base y de los diferentes elementos que componen la placa base, vamos a realizar la conexión de los flex eh, y, de los, y, y, de, y de cada uno de los conectores. Aquí iniciaré con los parlantes. Eh, en esta parte les recomiendo apoyarse con con una espátula eh, para realizar un mejor trabajo ¿no? y tener cuidado con esta parte azul que si se desprende pues eh, digamos que el conector no ajusta de forma correcta Yo voy a tener mucho cuidado con eso este que está aquí es un flash para unos puertos usb aquí falta un tornillo lente de conector usb hay algo importante que deben saber y, y como sabemos que un flex está bien bien instalado la línea negra ahí se ve una pequeña línea negra arriba de eh, del protector plástico que tiene el flex debe quedar o coincidir con el seguro que nosotros colocamos acá entonces ahí nos damos cuenta que digamos que el cable quedó bien eh, no sé si se alcanza a ver pero este flex tiene una línea negra entonces donde lo vamos a conectar debe encajar de forma perfecta y al momento de eh, bajar el seguro del conector ese seguro también queda alineado con esa línea negra vamos a hacer las conexiones que conectemos mal un flex quiere decir entonces que algún elemento no va a funcionar bien ¿no? entonces digamos que hacer esta conexión de forma correcta es muy importante <risa> ya tengo listo la placa base eh, voy a conectar la pantalla También es importante eh, que cuando estemos conectando un cable, si ese cable iba por una, digamos, por un camino, eh, seguir siempre el mismo camino para poder realizar una conexión adecuada. Aquí estoy conectando entonces el cable de video, el EDP en este caso. este tiene una línea blanca y esa línea blanca la hacemos coincidir y este cable que está aquí es de la antena inalámbrica tratamos de que vaya por el mismo camino por donde se encontraba de forma original listo voy a conectar el teclado y un par de flex adicionales para hacer una prueba de video video la voy a hacer antes de conectar la batería sí. <coughs> antes de conectar el equipo a la fuente de poder eh, vamos a revisar uno a uno cada conexión de tal forma que garanticemos que todos los elementos estén bien ubicados y que no tenemos nada que nos digamos que nos haga un corto o, o, o que nos provoque un mal funcionamiento del computador Entonces, verificamos las cintas que queden bien este es el EDP, este es el audio, por acá tengo un bus de datos, un flex para los puertos USB, el conector del jack de carga, eh, la tarjeta de las SD, la tarjeta que conecta el disco duro, el teclado. Y las conexiones del mouse, y por último, la conexión de la tarjeta de audio. Si ¿Sí? está perfecto, bueno, importante que aseguremos la pantalla. Casi olvido ese pequeño detalle. siempre verifiquen uno dos y hasta tres veces que todo esté conectado de forma correcta no se nos quita nada hacer siempre una una verificación extra <risa> entonces vamos a nuestra prueba de vídeo vamos a conectar aquí tengo el, el conector del cargador, tengo la fuente configurada a 19 voltios. Verifiquemos. de power Esta ya alumbró la pantalla. Cuando quitamos la batería, eh, por lo general, el encendido es un poco más demorado. Dice dice en pantalla que eh, se reinició la, el CMOS y ahora debería encender de forma normal. Aquí está el logo de HP. Y aquí está el bootloader. Listo. Esto era lo que quería. Antes de, eh, digamos, terminar el ensamble. <coughs> Ahora voy a apagar el equipo y, y luego probamos el teclado. Conectamos el resto de componentes y realizamos nuestra prueba del teclado. Listo, ya apagó. Continuamos con batería, que es lo que nos hace falta. Nos hace falta la batería. presentar un momento el teclado para ver cómo viva el el conector y hacer el doblez por aquí mismo bueno cuando conectemos la batería muchachos vamos a tener especial cuidado porque en este momento estaremos dando digamos corriente al equipo no estará entrando el voltaje aquí mucho cuidado con con esta parte siempre verifiquemos una, dos y hasta tres veces antes de conectar. Bueno, ya tenemos todo conectado, eh, instalamos el teclado nuevo nos resta tapar el computador y realizar la prueba eh, del teclado, a ver si todas las teclas están funcionando de forma perfecta Entonces, <coughs> vamos a colocar Esta tapa. Vamos a colocar los tornillos. listo está armado completamente vamos a verificar el teclado quedó firme muy bien no se no se hunde al al presionar las teclas y quedaron las teclas muy bien ubicada ahora vamos a nuevamente encender el equipo y haremos la respectiva prueba de de las teclas, ¿no? esperar que inicie el sistema operativo que cargue todo y abrimos un bloc de nota y verificamos las teclas muy bien todas las teclas están funcionando muy bien teclado numérico y todo listo entonces este es el proceso para reemplazar un teclado Esta es digamos la técnica que utilizo yo muchísimas gracias por ver este video y por quedarse hasta el final, nos vemos en un próximo video, muchas gracias, hasta luego.